libélulas anisóteros unos insectos primitivos existen alrededor de 5.000 especies conocidas pertenecientes al orden Odonata que a su vez se compone de tres grupos anisótera, al cual pertenecen las libélulas y cuyo nombre deriva de los términos griegos aniso que significa desigual y tera que significa ala, por lo que las libélulas serán insectos con alas desiguales. El otro grupo es el cicoptera, al cual pertenecen los comúnmente llamados caballitos del diablo y anisocóptera, grupo que se incluye principalmente a los odonatos extintos y solo a dos especies vivas deportadas. Biografía de la libélula los anisóteros son insectos de distribución mundial que suelen habitar ambientes cercanos a cuerpos de agua dulce como lagos, pantanos, viechuelos, ya que su etapa larvaria es acuática. Se trata de organismos que juegan un importante papel en la cadena trófica, ya que pueden ser presa de varios depredadores en todo el mundo, entre los cuales se incluye a las aves, peces, reptiles y anfibios. Las libélulas modernas poseen una envergadura de 5 a 12 centímetros, aunque se han encontrado fósiles con envergaduras de hasta 30 centímetros. Sus cuerpos presentan una variedad de tonos que van desde el metálico hasta el pastel. Presentan sexos separados. Cuando el macho y la hembra se parean, exhiben ciertos comportamientos en los cuales se incluyen vuelos donde el macho sujeta a la hembra por la cabeza usando unos ganchos que tiene en su abdomen. Esta postura facilitará la transferencia del esperma hacia el aparato reproductor de la hembra. Algunas especies de anisóteros ponen sus huevos directamente dentro o fuera del agua. Otros los adhieren en el tejido de plantas acuáticas o en sustratos que se encuentran dentro o en la superficie del agua. De los huevos se libera una larva o ninfa que puede permanecer en el agua de 2 a 5 años, durante los cuales se alimentará de renacuajos, mosquitos, Peces y otras larvas de insectos. A medida que la larva crece, lleva a cabo varios procesos de muda de 6 a 15 y aparecen los primeros vestigios de alas. Al final de esta etapa, la larva abandona el hábitat acuático, se desprende de su, de su esqueleto y emerge de él como un insecto adulto con dos pares de alas, que irán endureciéndose y adaptando su cierta rigidez en los próximos días. Los adultos, al igual que las larvas, son carnívoros y se alimentan exclusivamente de invertebrados más pequeños. A diferencia de algunos insectos como mariposas y escarabajos, las libélulas no pasan por estado de pupa antes de convertirse en adultos, pasan por la que cual se dice que tienen un desarrollo incompleto o hemimetávolo. Las libélulas resultan ser ágiles voladoras de manera que pueden atrapar a sus presas e incluso aparearse mientras vuelan. Algunos viven tan solo un par de semanas, mientras que otras pueden llegar a vivir hasta un año. Tienen un extraordinario aparato visual que le confiere un campo de visión de 360 grados, el cual les permite abarcar casi todos los ángulos. Se ha documentado que pueden llegar a reunirse cientos de especies diferentes, formando grupos conocidos como enjambres, cuyo propósito parece estar asociado a la búsqueda de una fuente de alimento, común o un comportamiento migratorio. Anatomía de las libélulas. Como todo insecto, las libélulas presentan tres segmentos principales del cuerpo, cabeza, toras y abdomen. los ojos ocupan la mayor parte de la cabeza la cual es similar a una cápsula resistente y redonda. El tórax es aproximadamente dos o tres veces del tamaño de la cabeza y presentan dos pares de alas y tres pares de patas unidas a él. El tórax viene siendo el centro de la locomoción ya que controla el movimiento de la cabeza, alas y patas. El abdomen largo y delgado consta de 10 segmentos y apéndices anales los cuales usan durante el apareamiento, a diferencia de otros insectos no usan las patas para caminar sino para sujetarse de las plantas cuando están en reposo para atrapar sus presas o para agarrar a su pareja durante la cópula. Las se caracterizan por presentar alas estrechas, transparentes y membranosas. Por algo que les distingue de otro grupo similar, conocido como caballito del diablo. Conocido como caballito del diablo, es que las alas delanteras y traseras tienen formas y tamaños diferentes, siendo las traseras más grandes que las delanteras. Las alas funcionan de manera independiente, lo que les permite flotar, maniobrar y cambiar de dirección mientras vuela. Además, no tienen la capacidad de pegarse, quedando extendidas horizontalmente mientras el insecto reposa. Los ojos de una libélula están conformados por aproximadamente 28.000 lentes individuales llamados combativos, los cuales le permiten detectar colores objetos de movimiento, así como luz ultravioleta y polarizada. De igual manera llama la atención su tamaño desproporcionado con respecto a la cabeza y el cuerpo. La boca de los anisotteros está conformada por un labio inferior y un labio superior o labrum que en conjunto ayudan a capturar y asegurar la presa, además poseen unas mandíbulas que le permite masticar el alimento. Las libélulas presentan un par de antenas cortas y erizadas que parecen jugar un importante papel al momento de evaluar la dirección y la velocidad del viento. La tapa larvaria no presentan alas, pero poseen ojos grandes como los adultos. Además, los anisóteros lucen una estructura llamada máscara, conformada por un par de piezas bucales, las cuales les permiten capturar a sus presas gracias por tu visita al canal vuelve pronto